Mi nombre es Yajaira Chávez Arrolega. Bueno, hola, mi nombre es Yasmina Jarquín. Vengo del de municipio de Mulucucú, de Nicaragua. Soy de Nicaragua. Ahorita nos encontramos en Argentina, en Córdoba, en un lugar llamado La Sierranita o Serranita. No sé, algo por ahí. Estamos en el día cuarto de la cumbre latinoamericana de. Redes comunitarias. En el día de hoy eh, lo que hicimos los compañeros fue presentar nuestras delegaciones, de dónde venimos, qué hacemos en nuestra organización, en nuestra cooperativa y el trabajo que realizamos con las redes comunitarias en cada uno de nuestros lugares. compañeros de Brasil, de Brasil hicieron su presentación también la presentación de las mujeres de la cooperativa María Luisa Ortiz de Mulucucú que es de donde soy yo y es mi cooperativa también recuerdo la presentación de los, del compañero de Colombia y también tuvimos la presentación de la compañera Graciela en uno de lo, de las comunidades de acá de Argentina de uno de los estados y yo sé que los compañeros que vienen de los otros países se llevan también es el, el saber de que lo, peque, lo poco y pequeño que hacemos en nuestro municipio, también a ellos les da y les nace la idea de querer seguir adelante con esto de redes comunitarias. Y nosotros como nicaragüenses, el conocer estos proyectos súper lindos, como el de México, como el de Colombia, como el de ustedes que hacen acá también en Argentina, aún está mala inspiración de, de querer seguir contribuyendo en nuestro pueblito, en nuestro municipio, con estas redes comunitarias que son sumamente importantes.